Aparece claramente en mi mente la imagen de un billete. Y a la vez, como por arte de magia, empiezo a detectar una vibración molesta respecto al billete. Y tomo la decisión, allí mismo, de soltar toda frecuencia molesta que me hace vibrar negativamente respecto a ese billete que claramente para mí representa el dinero en cualquiera de sus formas y en última instancia a la riqueza que no es otra cosa que el alimento de mi ser en esta vida y comienzo a soltar y digo Tiro del tapón y suelto. Toda creencia en... El dinero es la raíz de todos los males. El dinero llega a costa de alguien más. El dinero no es tan importante. El dinero se acaba rápidamente. El dinero debe ser hecho poco a poco y con prudencia. Es muy complicado ganar dinero. Si gano mucho dinero, otro saldrá perdiendo. Si nací pobre, es imposible que llegue a tener mucho dinero. Con dinero puedo comprar el mundo. La pobreza es signo de nobleza y espiritualidad. No existe cosa más segura que el dinero. Si no tengo dinero, soy un don nadie. Hacer dinero o pensar en él es un pecado. Tener dinero significa trabajar mucho y no tener tiempo para la familia, los amigos y la diversión. Si tengo mucho dinero, caeré mal a la gente. Si quiero mucho dinero, tengo que vender mi alma al diablo. La gente buena se corrompe por culpa del dinero. Creer que, sí, que existe escasez. Lo creo. Tener mucha plata es sinónimo de avaricia. El dinero me va a traer problemas. El dinero es una fuerza antagónica a la felicidad. Enfocarse en la abundancia significa ignorar a los pobres. No merezco tener mucho dinero. El dinero es difícil de manejar. El dinero no es espiritual. Muy bien, me doy cuenta de todas estas creencias. ¿Serán mías? ¿Serán de otros? Tiro del tapón y suelto. Ahora mismo y para siempre. Todo karma directo, indirecto y parcial. Con relación al dinero. Toda experiencia, pensamientos y descripciones. Y toda resonancia vibratoria con el exterior. Ya sean personas o situaciones. Quito todo bloqueo en mi lugar de trabajo, en los presentes y en los futuros. Me libero ahora mismo de todo miedo a ganar dinero, a perder dinero, a la pobreza, el miedo a la abundancia. El miedo al éxito, en detonantes, en decisiones y en limitaciones. El miedo al disfrute. Y de todo miedo que no esté considerando aquí. Tiro del tapón y suelto. Toda experiencia negativa heredada del árbol transgeneracional. De línea materna y de línea paterna tiro del tapón y suelto todo fracaso al triunfar de otras vidas y todo triunfo frente al fracaso y me siento mejor Tiro del tapón y suelto, toda experiencia nefasta, pasada, presente y proyectada a futuro, relacionada a la obtención de dinero. Y del ser adinerado, tiro del tapón y suelto, la falta de comunicación con la gente, los negocios, la carrera u oficio. Tiro del tapón y suelto, ahora mismo, en conciencia. Me libero de todo saboteador interno y todo yo causa, todo yo psicológico que se opone al crecimiento económico. Y me siento mejor en mi sillón, cada vez más libre. Tiro del tapón y suelto. ¿Toda mala interpretación con respecto a tener dinero o no tenerlo? ¿A tener mucho? ¿A tener poco? ¿Nada? ¿Algo? ¿Bueno o malo? ¿Correcto o incorrecto? ¿Toda mala interpretación? la dejo ir? Bien. Dejo ir el hecho de colocar el dinero y las finanzas como la raíz de todos mis males. Tiro del tapón y suelto, toda preocupación negativa acumulada sobre la economía de mi país, de mi región. Tiro del tapón y suelto, todo juicio y prejuicio y culpa, pasada, presente futura, que me aleje de la prosperidad económica. Tiro del tapón y suelto toda mala información de cómo son y no son las cosas. Todo obstáculo financiero que impide el éxito. El miedo al ridículo y a la vergüenza. El miedo a ser diferente. El miedo a la soledad. Tengo la certeza de que todo está yendo a la madre tierra ahora. Y voy a aprovechar este momento al máximo para limpiar, para liberarme ahora mismo, para soltar toda duda y desilusión sobre mí mismo, todo pensamiento negativo que pasa por mi mente, toda confusión al conectar con las fuentes naturales de ingreso. Me libero de todo beneficio secundario de ser pobre. Me libero del fracaso por no intentar, del fracaso por parálisis, por quedarme paralizado. Y me libero del fracaso por abandono. Ya no quiero abandonar mis proyectos.